Sin habla, ya ha regresado. Ahora no nos quería recibir en el, en el Mercedes. Y, y después hemos eh, terminado, hay otro particular, no tampoco nos ha caído aquí. Ahora ya está mejor, ya, ya habla, ya sin habla estaba Don Celestino Mamani, quien es su esposo de la señora Teodora, quien padece diabetes, tuvo que peregrinar por los hospitales en La Paz para poder recibir atención médica. Incluso acudió a un curandero. Sin embargo, llegó al hospital de clínicas, donde observó la falta de camas en la sala de emergencias de esta clínica, que colapsa constantemente. Ya había de todo clase y no había camas. Pero menos mal, mi señora ya recibió cama, ahí está. Yo tengo seguro, eh, pero el seguro ya no, ya no sirve. ¿sí? Estamos comprando todo, todo, y no estamos comprando medicina. Porque yo, una vez, este mes, otro aquí, el seguro ha atendido todo, pues, nada nosotros no. Seguro atendido. Ahora, ese seguro ya no sirve. Ahora, mi señora, ese... La tercera edad de... Tampoco. Tenemos que comprar nosotros plata, con plata. Nosotros. Por ello, tras las reuniones que sostuvo los servicios departamentales de salud con el Ministerio de Salud, acordaron iniciar inspecciones en hospitales de tercer nivel de todo el país a partir de este, este lunes, para evaluar el requerimiento de infraestructura, equipamiento y personal. Al existir hospitales de tercer nivel, como en La Paz, que dependen de la gobernación y no cuentan con infraestructura adecuada para su atención. Está, pero falta mucho cama. Están en suelo los pacientes, y equipamiento falta mucho, medicamento, todas cosas falta Claro, los pacientes aquí están en el suelito, están durmiendo. Mucho el, el este que se llama, el, la sala también es muy pequeña, deben ampliar un poco. En todos los, este, este, salas son ya saturadas de pacientes. Se necesita mayor, este, mayor salas cambiar, ambiente, otros ambientes cambiar, sería... Hay pacientes en el suelo a veces, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí, así es, saturado, pacientes. Especialmente cuando hay alguna estrategia, más, sí, saturado, porque para todos los que había aquí, hartos. pacientes en el suelo. ¿Qué, mm. ¿Qué le dice ¿Qué? al gobernador? Porque... Un estudiante de medicina de tercer año que no quiso ser identificado manifestó que le indigna la falta de atención que tiene el hospital porque no cuenta con equipamiento para poder atender a los pacientes que en muchas ocasiones llegan del interior. Vean en las noticias que cada día, bueno, no cada día, cada cierto tiempo dicen que el servicio de emergencias está colapsado, pero que, que en ciertas fechas, en especiales colapsa el servicio de, de emergencias. Pero no es así. Todos los días que, ten, que nos toca hacer prácticas, vamos y pues hay gente que está en sillas, hay gente que está en colchones, hay gente que está afuera ahí con sus con sondas, sus, con, sus con sus catéteres, con con sus sueros, y pues es, es muy lamentable que gente esté, esté en el piso, que no haya más camas. Que, este lugar es muy pequeño, es muy pequeño para la cantidad de personas que vienen, para la, y lo que más indigna es que son personas de muy bajos recursos, que no tienen para ir a, otro, a otras clínicas. Sí, hay otras clínicas que tienen muchas mejor, mucha mejor infraestructura, mucho mejor equipo, pero no, no tienen esa oportunidad. Recordemos que el gobierno nacional este enero implementará el seguro de salud universal gratuito para cubrir la demanda del 51% de la población que no cuenta con un seguro social gratuito.